hola amigos bienvenidos a la cocina de españa otro día más hoy vamos a hacer un paté de gambas y los ingredientes son 300 gramos de gambas 6 palitos de cangrejo 100 gramos de queso de untar una cucharada sopera de mayonesa sal laurel y un litro de agua lo primero que tenemos que hacer es echar agua en la cacerola echamos la sal y el laurel y esperamos a que hierva Ahora que está hirviendo, lo que hacemos es echar las gambas. Se mueve un poquito. Y ahora, cuando empieza a hervir, se sacan. Ya está hirviendo y ahora lo apagamos del fuego. Lo sacamos y luego lo tenemos que dejar enfriar, ya se han enfriado las gambas y ahora cogemos cuatro gambas y las apartamos para o cinco gambas para la decoración. Ahora, cogemos las gambas y las echamos en el bol de batir. Echamos los palitos de cangrejo. Echamos la mayonesa y el queso para untar y ahora lo batimos ya hemos acabado de batirlo y ahora tenemos que emplatarlo mirar qué paté más rico hemos hecho hoy de gambas para cualquier fiesta y cualquier evento así que ya sabéis ¡hacerlo! bueno amigos espero que os haya gustado la receta que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta